en la fase de este gobierno es presentar las reformas al Congreso de la República para volver a garantizar derechos. Por eso vamos a presentar vamos a presentar eh, la reforma a la salud de la que tanto se ha hablado en estos días sin que la hayan leído dicen la reforma a las pensiones, la reforma laboral, la reforma a los servicios públicos. Explícitamente lo que intentamos en estos meses que vienen es sacar el país del neoliberalismo. La reforma pensional tiene un objetivo, ¿sí? que en su masa de dineros, que comentaba, se ahorran y que no dan pensión. Podamos tener que esa masa de dineros no se ahorre solamente en fondos privados, de los cuales solo dos banqueros son dueños en toda Colombia, sino en un fondo público también entonces descarga el Estado de pagar a los pensionados porque se paga con esos recursos los pensionados, ningún pensionado va a perder su pensión pero al descargarse el Estado, porque es el Estado el que paga las pensiones mientras los trabajadores cotizan es en los fondos privados de pensiones para que el dueño del banco maneje su dinero como se le dé la gana entonces esa liberación de recursos va a pagarle. Un bono pensional digno no de 80 mil ni de 70 mil pesos, sino de 500 mil pesos mensuales a ese viejito que está en la terminal.